Entre las nuevas generaciones, los recursos digitales son considerados como uno de los instrumentos de aprendizaje informal más comunes, así que si les vemos visionando vídeos en Youtube, leyendo en las redes sociales o navegando por páginas web, no nos tienen que saltar las alarmas. Ellos, al igual que hago yo y seguramente tú, también están aprendiendo gracias a los recursos digitales, así que no menospreciéis su potencial educativo y tenedlos en cuenta a la hora de diseñar vuestra asignatura. En este breve vídeo os hablaré de los recursos digitales que los profesores podéis utilizar para transmitir vuestra docencia y no de aquellos recursos que crean los alumnos y que, por tanto, son fines en sí mismo. Un recurso digital puede ser cualquier elemento que esté en formato digital y que se puede visualizar y almacenar en un dispositivo electrónico y consultado de manera directa o por acceso a la red. Es decir, si leo un artículo en papel, hablaríamos de un recurso analógico, pero aquí me veis consultando un recurso digital. Algunos de los más habituales son vídeos, podcast de audio, PDFs, presentaciones, libros digitales, sistemas de respuesta remota, animaciones de procesos y modelos, simulaciones o información que encontramos en páginas web y redes sociales. Una de las primeras preguntas que surge es si cualquier recurso digital puede ser empleado como medio de aprendizaje. Por supuesto, pero atención, porque un riesgo que nace el fuerte atractivo de este tipo de recursos es que pueden resultar deslumbrantes y ser utilizados por este motivo de forma excesiva y poco discriminada. La idea principal es que, al igual que el resto de recursos, deben ser usados al servicio de la planificación docente. Para que sean útiles y no solo un simple medio de dinamización o de divertimento, deben tener una clara intencionalidad educativa. Por eso, hay que tener en cuenta que tanto si es el profesor el que crea ese recurso y lo cuelga en la red. Como si utiliza uno que ya esté previamente en internet, lo fundamental es que exista un buen diseño y tengamos claro dónde va a ir insertado. Existe un amplio abanico de recursos y será bueno conocer la naturaleza de cada uno de ellos para ver cuál es el mejor o la mejor forma de utilizarlos. Al seleccionar el recurso digital, además de ver su idoneidad para facilitar el aprendizaje previsto, debemos asegurar que sea fácil de acceder y de utilizar por los alumnos de la asignatura. Tendremos que tener en cuenta además si con el uso de esos recursos estamos cumpliendo la normativa impuesta por los derechos de autoría. Si tenéis preguntas sobre este punto, es posible que en vuestro centro educativo haya un servicio como el de biblioteca o asesoría jurídica desde donde os podrán ayudar a resolver estas dudas. Como con cualquier recurso, debemos asegurar que el estudiante conozca y entienda con claridad el interés que tiene para él para facilitar el aprendizaje concreto para el que se ha elegido. Y que estén bien establecidos y comunicados los criterios de evaluación que se utilizarán para comprobar la eficacia con la que se ha utilizado. Es decir, el recurso digital no es un juego, una distracción o un pasatiempo interesante, sino que se trata de una herramienta al servicio de un aprendizaje con todo lo que esto implica. Al promover el uso de los recursos digitales, nos encontramos con dificultades y riesgos importantes como son la gran facilidad de distracción que fomentan, al ser fácil eh, pasar de ellos al navegar por sitios no relacionados con la materia de estudio, o el riesgo de dejarse seducir por informaciones totalmente carentes de rigor que son tan abundantes en la red. Además de las distracciones, se facilita la superficialidad en el tratamiento de los temas y la pasividad al recibir la información. Otro riesgo manifiesto es que en el momento de redactar un ensayo o un trabajo, los alumnos trabajen copiando y pegando algunos de los múltiples textos que se encuentran en la red, sin haber hecho el trabajo de asimilación, reflexión y elaboración que realmente les ayuda a aprender. El profesor tiene que estar atento a evitar esos plagios y educar en un uso responsable de las fuentes de información, así como el desarrollo crítico de sus capacidades argumentativas. Pese a estos riesgos, los recursos digitales son una realidad que enriquecerán vuestra actividad formativa, dotando, por ejemplo, de interactividad a las sesiones presenciales, facilitando las clases invertidas o apoyando a los alumnos con dificultades auditivas o de otro tipo. Aunque no es indispensable, sí que facilita el uso de los recursos digitales el disponer de una plataforma que unifique su uso. Los LMS Learning Management Systems o sistemas de gestión del aprendizaje, como pueden ser Moodle, Sakai, Blackboard o Canvas, por citar alguno de ellos, se utilizan en muchas instituciones educativas y el profesor puede hacer un uso de ellos que facilita el que todos sus estudiantes puedan acceder a herramientas de comunicación, como el correo, el chat, mensajerías diversas, conferencias vía web, calendarios, foros, blogs de información, como documentos, imágenes, audios, vídeos, o de evaluación, como examinadores, evaluación por pares, rúbricas, etcétera, entre otras posibilidades. De todas formas, en la red es posible encontrar gran cantidad de plataformas que nos permitirán hacer uso de estas herramientas de forma totalmente gratuita.